Buenas noches mis zánganos, bienvenidos a una sesión más de risoterapia, porque reírnos es saludable ya que el cuerpo libera píldoras naturales como las endorfinas, la serotonina, la adrenalina, que son las hormonas conocidas como las hormonas de la felicidad y nos ayudan a disminuir los niveles de cortisol que es la hormona que nos estresa. Yo creo que reírnos de las sanganadas que nos pasan es un superpoder que hemos desarrollado todos los nicas para soportar tantas tragedias, especialmente en estas fechas que se vienen que son difíciles de recordar. Por eso hoy les traigo el top de los memes del estallido social en Nicaragua de 2018 yo soy Nidia Monterrey y esto es que sanganada antes de iniciar con la ristra de memes quisiera decirles con mucho respeto que sé que se vienen días difíciles llenos de dolor por la conmemoración del asesinato de más de 300 nicaragüenses que perdieron la vida durante las protestas del estallido social. A ellos les estaremos rindiendo homenajes en diferentes productos realizados por Darío Medios. Pero en este caso queremos hacerle un homenaje a la idiosincrasia del Nica, a ese huehuense que llevamos dentro, que pese a que estemos apaleados, siempre nos estamos cagando de la risa. Ahora sí, para ponerlos en contextos con memes, todo empezó así. Aunque pensándolo bien, la indignación social fue días antes. Y así llegamos al quinquenio, es decir, al quinto aniversario, para que me entiendan los JS que nos ven. Al quinquenio del despertar de los nicaragüenses. Que soñamos con una Nicaragua en libertad. Y hablando de JS, en el top 10 tenemos... Es lamentoso, sinceramente, porque yo como dirigente, yo les abrí la puerta a todos. Siguiendo con los caballos, eh, perdón, con las caballadas, el top 9 también le corresponde a un JS, que si algo hicieron bien fue dejarnos buenos memes. Me disculpan, hay que estar muy... Para no cortarles la carcajada, nos vamos al top 8. Esto se va poniendo cada vez más bueno así que no olvides reaccionar con tu respectivo me divierte y compartir para que tus amigos también liberen serotonina nuestro top 7 lo ocupa un roquito que seguro vamos a recordar con mucho cariño que se volvió viral por robar cámara y con robar cámara me refiero a la manera en que acaparó la cámara no como los JS que las roban literalmente. A este roquito muchos hasta lo pusieron de marco en su foto de perfil. Adelante con el top 7. Para nuestros top 6 les traigo un recuerdo que hasta se merizan me los pelos. Adelante con nuestro top 6. Si la selección de memes fue difícil Imagínense tener que elegir el top 5 Y lo digo en inglés porque aquí somos más bilingües que la Chayo ¿Se acuerdan de la vieja Lupara? que muchos querían saber dónde compraba lo que se fumaba y no me refiero a la chayo adelante con nuestro top 5 <risa> <Eso. risa> al ingenio nika no se le escapa nada ni nadie ahora vamos con nuestro top 4 <risa> Y ahora, amigos y amigas, se viene excepto este 3, lo más esperado. ¿En qué unidad de transporte venía? ¿no? Eh, no me acuerdo en qué unidad venía, pero yo venía de trabajar, yo trabajo en área... Seguro que después de tremenda actuación, el bachi le regaló para el boleto de avión para que fuera a buscar suerte a Televisa. Mientras tanto, nosotros nos seguimos preguntando, ¿cuál es la ruta? Ya casi llegamos al final y nuestro top 2 se lo lleva un personaje que no solo se volvió viral en memes, sino que la gente empezó a comercializar su imagen. ¡Qué nivel! Empezó a salir en piñatas, camisetas, llaveros, tazas y todo lo que se puedan imaginar. Adelante con nuestro top 2. Vos sos un hijo de la ceputa que querés tener el país como Venezuela, como Nicolás Maduro, y guaputa no lo vamos a permitir en Nicaragua. ¡A la verga la policía corrupta! imposible olvidar al comandante caperucita y ya para terminar nuestro top 1 para aclarar no es dedicado al sujeto del cual surgieron tantos memes sino a la creatividad de las personas que nos hicieron reír por muchas noches a pesar de los días de zozobra que estábamos viviendo Buenas noches, comisionado Villán. Todo el mundo dice que los cochones somos cobardes, pero una vez más hemos demostrado la valentía de esta bella ciudad. Comisionado Villán, yo, la voz viva de la comunidad LRTI de Nicaragua, le decimos lo siguiente: que nosotros somos cochones del culo, pero nunca de nuestras manos. A diferencia de ustedes se las tiene manchadas de sangre Nosotras las tenemos disponibles al servicio de nuestros muchachos Comisionado Avellán, que acaso no se pone a pensar Cuando esta mierda se acabe su trabajito no va a conservar Comisionado Avellán, comisionado Avellán Su esposa lo ha de extrañar Si uno no atiende a la vieja, pero un compradrito le puede ayudar de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Si les gustó, no se vayan sin reaccionar, comentar y compartir. Nos vemos en la próxima. Buenas noches.